Y es cierto que la gente aquí sobrevive, es, que no vive con el salario. Esto bueno, sale en los medios de comunicación. Yo te Vamos lo digo ver. yo te lo digo porque en definitiva eh, lo que gana la gente y uno que gana un poquito más se da cuenta que no, que no da. El 85% de los dominicanos trabaja para sobrevivir, destaca un estudio un estudio arrojó que el 85% equivalente a 8.9 millones de dominicanos tiene una situación financiera de sobrevivencia o vulnerabilidad. Según los resultados del primer estudio de salud financiera 2021, del índice de salud financiera de los dominicanos es de 54 puntos. La investigación revela que de estos dominicanos que sobreviven, el 30% equivalente a 3.1 millones de los hogares dominicanos tiene una situación de vulnerabilidad financiera, lo que significa que este segmento no logra alcanzar un nivel de salud financiera mínimamente aceptable en algunos o en todas las ocho variables consideradas en dicho estudio. El estudio de la firma caudal evaluó si los dominicanos gastan menos de lo que ganan pagan compromisos a tiempo o tienen suficientes ahorros líquidos, tienen suficientes ahorros de largo plazo, deudas manejables, excelente historial de crédito, seguros sí. apropiados y planificación financiera con anticipación. Gasta menos de lo que ingresa. El informe señala que durante los últimos 12 meses el 36% de los encuestados gastó menos que sus ingresos. El 27% gastó más o menos igual y el 37% gastó más que sus ingresos. Además, el 62% de los que ganan menos tienen gastos superiores David. a sus ingresos. Vamos a David, ver, Carolina. Bien, realmente nosotros eh, eso lo sabemos Hay en una ningún estudio. Hay a llamada a Carolina, antes, buenos de, días. antes de continuar con tu comentario. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Amado? Era Eva que te habla. Saludos para ti. Feliz Navidad para ti. Todo el staff que te acompaña. Muchas y gracias. Y Francia, muchas la gracias. compañera, ahí también. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Mi amor, para verle una queja. Dígame. ¿Tú a ver. Si tú crees que es posible, en el Ventura Guión, segunda etapa, la calle Sagrario Día, tiene casi un mes que no llega el agua. Y llamo al barbulero. Y tiene el templo de decirme, ese señor... De que a él le dieron la orden a los ingenieros Diná para que no mandara agua, porque supuestamente ellos tienen un contrato con el Sila Pepín. Están haciendo un trabajo ahí. ¿Cómo así? Que posible? El agua, asunto de vida. Deme los detalles, mi doña. Eh, Repítame el sector, la comunidad. Ventura Grullón, segunda etapa, la calle Sagrario Díaz. ¿Usted tiene el nombre del barbulero? Que ahí le dicen mármol. Yo la acabo de llamar. Mármol. Es ¿Qué me dijo a mí? Es un cara, dijo, dura, cara de ¿eh? mármol. Mármol. Mármol, sí le dicen, así es. ¿Qué él le dijo? ¿Que tienen un contrato? ¿Con quién? Él, él le dijo que es que le dieron una orden a Inapa, que porque ellos, él no tiene que ver con que ellos tienen un contrato, eh, con el Erechila Pepín, como que están haciendo un trabajo ahí. Digo yo, y entonces nosotros, para eso fue que el pueblo votó para ellos, para que nos pongan a pasar escasez de agua... Bueno, eh, a Logan, a Logan, que toma el Yo le estaba llamando a Logan, yo le estaba llamando y no lo localicé. No lo coge no el teléfono, llamando. Logan no coge el teléfono. Ah, entonces yo mañana voy a ir con dos o tres mujeres, vamos a ir allá. Y pues mira, usted me conoce, yo soy la jeva Usted sabe que me conoce todo el mundo Yo voy para allá Bueno, pues vaya a la oficina porque yo tengo que hacer la orden que ellos me dan Yo apuesta bien, no hay problema Hay que hacerle un llamado a Joanny Paulino Que es la gerente de comunicación ¿Verdad? Encargada de Encargada de comunicación, de comunicación De Inapa aquí a nivel local Para que eh, tome cartas en este asunto del, del Ventura Grullón A ver cómo le solucionan ese problema sí. eh, Al Ventura Grullón Así que Joanny Sí. Ya tú sabes, dale la gestión y a la gente del Ventura Grullón para que le manden agua, que mármol abra la válvula. Pero no solo es mármol, tenemos, estamos teniendo muchas denuncias, en el día de hoy hemos recibido sí, tres, sí. eso es mucho, de los, con los barbuleros, sí. por Dios. Habrá que cambiarlo a todo ¿verdad? Cancelarlo a todo No, porque aparentemente no hay quien pueda con ellos, que es lo que yo he percibido de la información que claro, da él aquí. Claro, claro. Entonces decía... Que para eso no se necesita un estudio, sencillamente cuando tú ves las informaciones que ofrece el Banco Central de que la canasta básica, el quintil mínimo de una familia de, de condición normal, ni de clase media ni de clase alta, anda en los 30 mil pesos, más o menos, 37 fue el último. Cuando el salario mínimo es de 12 mil, sencillamente ahí usted está viendo que para sobrevivir. Ahí hay un déficit. O sea, cuando tú sumas, a veces yo pregunto ¿y cómo, cómo es que se hacen las familias? Cuando usted gana, partiendo de que usted gane el salario mínimo, 12 mil, póngale 15 mil. Si usted suma pagar casa, pagar energía eléctrica, servicios, la canasta básica, que eso está por las nubes, o sea, los supermercados no se puede ir, porque con 6 mil pesos usted no hace una compra, ni con 5 mil, ni con 7 mil. O sea, una compra para 15 días usted no la hace. En supermercados, hablando, eh, restringiéndose, comprando productos de calidad media, o sea, no, no hablando de, de productos eh, premium ni, ni de la mejor calidad que pueda usted encontrar en los establecimientos. Mínimo usted se, mínimo, se le van 15 mil pesos en compra. Cuando usted calcula cómo está la libra de arroz... A como este un galón de aceite, cuando usted compra bichuela, cuando usted compra detergente, y diga usted si usted tiene muchacho en la casa, a veces yo pienso eso, y, y sin contar con el combustible y, y, el, y, el, y el gas en la casa. Si usted se pone a hacer un cálculo y usted anota esto, esto, esto, esto, sencillamente, a veces yo digo, bueno, pues somos magos, porque es que no hay forma, desde lo que usted recibe, de los recursos que ingresan, desde el plano laboral, desde los salarios establecidos en, en las empresas eh, a nivel comercial, formado que del salario que se supone que devengan. Sencillamente hay que hacer otras cosas. Tienes que tener o dos trabajos, salir a vender algo por ahí, buscártela como dicen en buen dominicano. Entonces esto hace que tengas que hacer un esfuerzo mayor que tengas que gastar mucho más energía, que tenga menos tiempo para estar con la familia, con los hijos, prepararte, educarte, porque tienes que estar buscando producir el dinero en las calles porque no te da para el sustento con un solo empleo. Partiendo de que un alto porcentaje de las empresas son micro y medianas en nuestro país. Cuando hablamos de que son micro y medianas, estamos hablando de empresas pequeñas, de un personal entre 5, 15 y 20, micro y mediana, ahí es que encajan. Entonces, ese nivel de empresa no te permite tener cargos o funciones que puedas devengar un salario importante, que te dé para suplir tus necesidades de manera holgada o por lo menos eh, a la par. Siempre vamos a estar en un déficit. Entonces, es una realidad que vivimos los dominicanos que se viven. Habrá empresas grandes, que usted pueda tener un buen salario, pero eso es escaso. Es escaso y a nivel de la profesión independiente son muchas las dificultades que se crean. Y por eso eh, este estudio, o sea, no es de sorprender. Realmente lo que hace es afirmar algo que ya sabemos. Adelante, Jordián. Bueno, entonces con relación a eso eh, es importante que, y <susurra> sería bueno revisar el estudio, yo no he tenido, la no he tenido acceso a él, del de otro 15%, porque resulta que de acuerdo a la feria, Primero hay que ver qué pasó en el Viernes Negro. Qué tanto se vendió. Qué cantidad de millones de pesos se vendió. Qué se vendió en la feria automovilística del Banco Reserva. 7 mil millones de pesos. Pero dos o tres días después, el Banco Popular hace una feria y se venden más de 10 mil millones de pesos en vehículos. O sea, no es comida ni en no, no, no, vehículos. Es decir, que... Quiere decir que la, el 15% restante Yo pienso, que, no trabaja, que, no, que no trabaja para sobrevivir. Yo pienso que esos números hay que revisarlo porque ah, ¿cuántos son? Las dos ferias, cuántos suman. Eh, suman 17, 17 ¿Esas mil. ¿Esas dos ferias? Millones. Millones. De pesos. O sea, 17 mil y... millones de pesos. En, en, qué, ¿En qué? En dos fines de semana. Sí, sí, más o menos. Oyame, Estamos es. hablando de mucho dinero Pero hay que ver, no no he escuchado la cifra de Viernes Negro De cuánto se consumió aquí En Viernes Negro eh, Hay una falta de, de orientación también De parte del Estado de, de cómo orientar a la gente Pero la gente consume y consume y consume Y entonces luego sí, se este ahoga Aquí todo el mundo le gusta sí, aparentar lo que es, no, es difícil la pero situación Te lo ves que compran unos audífonos que cuestan 15 mil pesos, claro, aquí, pesos Aquí hay gente que Carolina. usa teléfono Por ejemplo, aquí hay gente que gana menos oyendo? que yo Aquí en esta empresa, por ejemplo, hay gente que gana mucho menos que yo. yo y yo digo. lo veo con teléfono mucho más caro que yo. ¿Cómo, cómo va a ser? Hay gente que tiene teléfono aquí carga? de 70 mil pesos. Gente con pues, teléfono de 70 mil pesos. No hay que comprar unos audífonos que cuestan 13 mil pesos. ¿sabes? No, pero por Dios. No, sí. yo no. Entonces, es una cuestión que hay, hay que analizar. <risa> Dile, amado, que es un tema muy serio. Sí, no, Pero es verdad, que aquí del dominicano no es eh, con parón. Es con parón. Porque incluso, mira, salir a la calle a ver los, los vehículos que andan en, en las los vehículos sí. normales, no lo que tienen los lo, lo, lo urbanos, porque no esos tipos bugar, ganan más cuatro que el caray. Sino los vehículos que hay, tú dices, pero ven acá, este es un país que está rebosante. Tuviste el desfile de, de, de, de, de, de vehículos de lujo que fue a la boda del Alfa, en el, en el Hotel Embajador. <risa> <risa> bueno, señores. mire mire había que ver la fila de vehículos de lujo ay, de ay, alta ay, gama ay. que había en esa boda. Ay, ay, ay. Destaca eso. Señores, sí, se casó el alfa señores, con su pareja de más de 17 años. Sí, qué bonito, bueno. Qué, qué eso es una maravilla. buena noticia, no escuchar, escuchar que en sí. ese mundo una pareja permanezca tanto tiempo Ey. unida. O sea, que es interesante. Felicidades al alfa. Así es que, señores,